Eh, los frutos en, en esa reunión del Ministerio de Agricultura con la Interprofesional, interprofesional de Frutos Rojos eh, también hubo consenso en dos extremos. Primero, en la necesaria sost sostenibilidad ambiental eh, del cultivo y en la sostenibilidad social del mismo. Eh, eh, son dos aspectos que hacen referencia tanto a la procedencia del agua de riego, como ustedes saben, y eh, a la, a, al trato o, y al trabajo digno de los inmigrantes que se dedican a la recolección, donde eh, Huelva, ah, desde este punto de vista, es pionera tanto en buenas prácticas como en la realización de contratos en origen.